de tener una edad avanzada y continuar los estudios. Pero eso de debe ir de la menciona, mano. Exacto. Debe su carrera, pero estudie al mismo tiempo. Y si no da una cosa, entonces viva de lo otro, porque eso es así. Eso es correcto. De inmediato, señor director, hablamos de grandes ligas y en el día de ayer el novato sensación de la República Dominicana, Fernando Tatis Jr., se fue para la calle en el partido de los padres de San Diego. Derrotaron 9 por 3 a los Rockies de Colorado. En ese partido, Tatis Jr. de 5-2, con dos anotadas y dos remolcadas. También Francisco Mejía de 4-2, con una anotada. Y Manuel Margot se fue de 1-1 con cuadrangular, con dos anotadas y una producida. Sigue quemando el novato Fernando Tatis. Uno de mis favoritos, este muchacho está tremendo. Lamentablemente gira, ¿verdad? Él está compitiendo con el norteamericano Pete Alonso. Sí. Por el premio no va todo el año, pero Pete Alonso es una máquina indetenible. Vamos a ver lo que sucede, pero Pete tiene lo suyo y también se ha ganado el cariño de la fanaticada, que eso es lo Así que a la es. gente le gusta ver. Miren, otra orden, Domingo Germán ya llega a 15 triunfos y los Yankees de Nueva York ayer ganaron su compromiso a los azulejos de Toronto, 12 carreras por 6, extienden, su, extienden a 9 su racha de victorias. Vladimir Guerrero Jr. en ese partido se fue de 5-1, otro de los míos. Ese muchacho también con un talento impresionante. Y bueno, lo de Germán que vemos ahí. Es tan indetenible el Giro. 15 triunfos tiene Domingo Germán. Excelente campaña para él. Así va, el, va al, al compás del equipo de los Yankees, que tienen ya 70 y tantos victorias en lo que va de la temporada. Tienen una proyección a superar. Las 102 victorias de la temporada pasada. Esa increíble. Es la proyección. Increíble lo que están haciendo. Que hace un tiempecito que no se veían con eso, esa proyección porque es. eh, las campañas anteriores se veían siempre enfrascándose en una lucha titánica por avanzar a postemporada. Parece, todo parece indicar que ellos eh, tienen todo el, el carril para ganar la división. Hace un tiempecito que no lo hacen porque tenían esa piedra de sí, tropiezo tenía, llamada Medias Rojas de Boston. Sí. Este año, ¿verdad? Si la temporada terminara hoy, fuera así eso es correcto Esa ¿no? y Boston la tenía tres años consecutivos ganando la, ganando división, esta, la división pero esta. ya con los problemas que ha tenido el equipo de los medias rojas con el picheo abridor y el picheo de relevo también es muy cuesta arriba eso es para que tú veas que cuando las cosas te van a salir bien aún con los contratiempos porque los Yankees iniciaron con muchas debilidades sí. aún tienen debilidades en su eh, picheo de relevo un hospital Giancarlo Stanton para mí no ha sido o sea no ha rendido los frutos necesarios y aún así el equipo está teniendo una excelente temporada. Las cosas le están saliendo Perfecto. a pedir de boca. Eso es correcto. Otras... José Ramírez remolcó tres carreras y los Indios de Cleveland ayer se imponen a los mellizos siete carreras por cinco. Aquí Carlos Santana de 3-0 con una anotada. Ramírez remolcando tres, anotando una carrera de 3-2 finalmente. El caso de Mil Reyes, esa máquina ayer se fue de 3-0. Jorge Polanco, de 4-1, produciendo una carrera, anotando otra. Nelson Cruz se fue de 2-0. Y Miguel Ángel Sanó con una impulsada y una anotada. Ese es otro también, Gira, que ha venido de menos a más, en el caso de José Ramírez. Últimamente el hombre está prendido en candela por el equipo de los indios de Cleveland, que también es un equipo que está luchando ahí por la sí, primera posición en, su, en la división central. En su división, me parece el equipo a vencer. Hasta el momento, ¿verdad? Un equipo bien compacto. Eso es correcto. Y en otras informaciones, el astro de los Medias Rojas de Boston, Chris Sell, se une a una lista élite de 200 ponches o más en siete temporadas Abusado. consecutivas. A pesar de la mala temporada que ha tenido, uh -huh. porque para nadie es un secreto que no ha estado a la altura que se esperaba en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Pero ya como mencionamos, se une a la lista de 200 ponches, o más en siete temporadas consecutivas. No, sin duda, Crisel es una excelente inversión del equipo. Las cosas no le han salido bien a nivel colectivo, pero Seil sí, ha tenido una muy, muy buena temporada. Eh, antes de la siguiente información, porque ya se lo vamos a dejar para cuando entremos a baloncesto, eh, algunas noticias en torno al ámbito de grandes ligas. Los Phillies reincorporan a eh, Bruce. También el caso de Jonathan Lucroy que ya se integra al, al equipo de los Cox de Chicago. Eh, los Marlins apelan a Dallas Keiko en Miami. Ese es el jugador de nuestro amigo Kerwin Abreu. Nelson Cruz se selecciona la muñeca izquierda. Eh, esperemos que pueda eh, reintegrarse pronto. Y los Tigres de Detroit liberan a Harrison y activan a Jackson. Así está el mundo de las grandes ligas hoy jornada completa desde las 3 y 10 de la tarde. Yo voy a chequear los Yankees. Hoy eh, continúan jugando con los azulejos de Toronto. Van suaves los Yankees. A las 7 y 7 de la noche. <risa> Yo te digo la verdad, no hay rival de Evelyn, ¿no? no te lleves de eso. Ahora como están los Yankees, es difícil. Bueno, los Angelinos de Anaheim juegan con los Menas Rojas de Boston. Esto será a partir de las 7 y 10 de la noche. Washington y los Mex también a las 7 y 10 de la noche. Texas y Milwaukee se enfrentarán a las 8 y 10. Déjame ver dónde estaría jugando Baltimore y Houston. Juegan a las 7 y 5 de la noche. Y por último, Phyllis y San Francisco. Estoy mencionando algunos de los partidos de esta noche a las 10 y 15. Eh, aunque nosotros vamos a estar hoy inmersos, ¿verdad?, en, en el baloncesto <risa> en el local. Superior. Pero tú sabes que esta es la pasión, el béisbol de las grandes ligas, para la mayoría de la fanaticada hay que ve las dos cosas porque le gusta el béisbol. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de lo que fue el Workout, este campamento que es realizar el equipo de los indios de San Francisco, que a propósito vi a Ariel Núñez ayer jueves aquí. <ríe> Ese Ariel no es fácil. Ariel cuando viene aquí tiembla la gente. Eh, vamos a hablar de esto y todo más. Y de la acción en la doble cartelera ayer, luego de que por el día de huelga, pero ¿y es cierto que hay otro día de huelga? Eso dicen. Es cierto, el, Jorge será el próximo lunes. Pero sí. señor, ¿y eso es verdad? No, porque yo ni le pongo asunto pues yo digo que eso tiene que ser relajado. Sí, porque esta es regional. Bueno, pero ¿y cuántas huelga que van a hacer? O sea, de por Dios, dime. Y entonces el viernes día de fiesta. No, dice mi amigo Gregorio, así no. Total, pa, mira, yo estoy mala de la gripe porque por mi casa, que no acostumbran a quemar goma, quemaron goma, le estaba haciendo la historia ahorita es Porque lo único que hacen es contaminar, tirar basura sí. en la calle. El, el jueves, o sea, ayer por mi casa todo el mundo amaneció con una manguera echando agua. ¿Por qué ese humo de quemar goma, que nunca he entendido cuál es la necesidad de quemar goma? Contaminar. Porque se puede hacer una huelga pacífica si usted va a protestar, usted tiene todo el derecho, pero ¿por qué hay que quemar gomas? ¿Por qué hay que contaminar la ciudad y tirar basura? Yo amanecí grave de, de, del olor, del polvo que se entró para mi casa, de toda la goma que quemaron. Entonces tú así me dices es. que el lunes yo voy a tener esa misma situación. No, así no, dice Gregory. Realmente yo no, no Pero estoy de vamos acuerdo. Vamos a la con pausa, eso. señor director, y cuando regresemos, hablaremos de baloncesto por un tubo y siete llaves aquí en Fiebre Deportiva.